Voy a leer para ustedes un cuento que se titula La Hoja y el Hombre. Seca y doblada, flota en lagos, charcos y mares. Come rocío y rayos de sol. Apenas abre los ojos y sonríe. Nací sobre esta hoja que flota en agua, desnudo y con los muslos muy débiles. Poco a poco me vi fortalecido con los rayos del sol y el rocío, mi único alimento. Vale la pena aclarar cómo me nutro. No se piense que ingiero tal cual los rayos y el rocío. No. Lo que hago es conseguir gotas de rocío, ponerlas bien fijas en alguna base y esperar a que salga el sol y atraviese la gota. Esa luz que pasa a través de la gota es la que como, pero no la luz directa del sol ni el rocío. Muchas veces encuentro gotas sobre alguna rama alta, bien dispuestas para que el sol las atraviese y así me ahorro la tarea. Antes, mi hoja no tenía techo. Apenas llegaba la lluvia, se llevaba todas mis cosas. La corriente incrementaba como diluvio y me hacía navegar por sabrá qué arroyo. Nunca recuperaba mis artículos. El problema es la lluvia, o oh, la lluvia. Me da todo y me quita todo. Apenas llueve y todo se inunda. Mis cosas se mojan, se pierden en el agua. Una vez en el agua, es imposible recuperarlas. No sé nadar. Nunca lo he intentado y nunca lo intentaré. Me aterra pensar meter un pie en el agua, porque la única forma en que puedo morir es ahogado. Salvo eso soy inmortal. Cuando llueve se crean riachuelos por todos lados, la corriente enfurece. Para mí es un tormento, es remar por horas para no hundirme y al final terminar en el mar, en el deshielo de alguna montaña, algún bosque o charco en la azotea, en las alcantarillas de la ciudad, una presa o lugares innombrables. El agua es tan salvaje cuando camina. He estado en la ciudad pero prefiero los bosques y remando a través de árboles hasta encontrar un charco que no se seque me gusta mucho más que estar en las calles inundadas surcando coches y peatones. Luego, niños inconscientes ponen marquitos de papel que varias veces me han obligado a caer en alcantarillas. El agua de la ciudad es tan sucia. Una vez en la alcantarilla se debe remar por días hasta llegar a un río y del río al mar. Por esta rutina he conocido gran parte del Mediterráneo, del Mar Negro, Océano, Índico y Atlántico. He estado en varias ciudades de Europa, Asia y América. Les cuento que mi estancia en Bélgica fue de las más grandes y, por desgracia, más breve. Generalmente yo doy el rumbo. Otras veces la corriente me arrastra sin que pueda hacer nada. Bélgica al levantarse cada mañana en un paisaje verde y el sol cantando, un horizonte eterno y liso queda sinoptizado contemplando los valles. El problema es que llueve tanto que a la semana ya estaba técnicamente en el mar del norte. La corriente me arrastró por la costa pasando todo el canal de la mancha. Tardé aproximadamente un mes en recorrerlo. Seguí por la costa hasta llegar al mar Cantábrico en aproximadamente medio mes. De ahí la lluvia me permitió entrar por el río Nervión en la provincia de Álava. Después de tres días de navegar, me pasé al caudaloso río Ebro, en el que estuve dos semanas, no, perdón, tres semanas. Casi entrando en Zaragoza me desvié por el río Jalón, discurriendo ya en territorio aragonés. Del río Jalón me transporté hasta el río Henares. Tengo que decirlo, a mi gusto es precioso. De este hice casi cuatro días hasta el río Tajo. Justamente mi paso por el río Tajo fue donde aprendí a tocar violín cuando por la lluvia el río se desbordó dejándome en un pueblito de Castilla-La Mancha, al lado de la casa de un violinista virtuoso. Cuando lo oí, quedé tan sorprendido, tan maravillado, espasmódico. Una fuerza tomó mi voluntad al grado que capturé un grillo con mis brazos, lo até y sin matarlo, le arranqué las patas. Yo bufaba, exhalaba, palpitábame el sudor como maníaco. Apenas pasé unos minutos contemplando y analizando la sangrienta escena de la que fui a autor. Recordé que usaría las patas como mástil y otra como arco de violín. Tuve tiempo para lograr reproducir a la perfección el instrumento con ramas y hojas. Observando cómo el anciano violinista daba clases a niños, aprendí a tocar. Era su más diestro alumno y él ni enterado de mí. Estuve aproximadamente un año viviendo ahí, hasta que la lluvia me apartó. Amo mi hoja. Es mi mundo. Nunca me ha dejado caer. Me enternece, me permite la vida, me recuesto en ella y contemplo las nubes en días soleados. Tanto es el aprecio que le tengo que mandé escribirle una pequeña biografía. Puede verse como una crónica de su cambio más importante y que también, claro, es importante en mi vida. De hecho, a raíz de esa transformación es que ya puedo recolectar cualquier cosa sin temor a que se pierda por la lluvia. Transformación de mi hoja Podemos suponer que cayó al agua al desprenderse de un árbol por fuerza del viento. Sobre ella nació un hombre, lo crió y protegió desde los primeros días. Había un lazo entre hombre y hoja. La hoja era como las que se encuentran por todos lados, sin grandes rasgos, un tallo, luego una zona amplia que crece para concluir en una punta afilada. ¿Sobre por qué nació un hombre allí? No hay respuesta por ahora. Recién nacido... No tenía la capacidad de alimentarse. La hoja surcaba hasta lo más tranquilo del lago para alimentarlo con la luz que atravesaba el rocío. Una comida fuerte que aprendió a soportar. La lluvia desplazaba la hoja a diferentes partes del mundo. El hombrecito aprovechaba para guardar cosas que le parecieran útiles. Apenas unas gotas de lluvia y todo mojado y al agua. Harto de esta situación, quiso dar techo a la hoja. No era sencillo, en realidad no tenía idea cómo lograrlo. Pondré una rama en cada esquina y sobre ella otra hoja, gritó al aire con una sonrisa. Entusiasmado, juntó tres ramas largas y una hoja que flota en el agua. Clavó con fuerza en cada esquina. Solo quedaba poner la hoja encima. En el intento de subir la hoja con sus propias manos, casi cae al agua. Caer al agua es ahogarse inmediatamente. La hoja quedó muy preocupada por los intentos del hombre. No era tonto, pero en ocasiones sí torpe. El hombre se sentó aterrado y temeroso hasta que olvidó el percance y siguió pensando en el techo de la hoja. En serio deseaba el techo y así poder cuidar mejor de aquel joven. Él pasó varios días pensativo, ensimismado, abrazando sus rodillas a la altura de la cara. Las criaturas del lago, desconcertadas por su cambio drástico de humor, estaban habituadas a ese sonriente y vivaracho hombrecito desnudo. Se paseaban alrededor suyo como preguntando, ¿Por qué su estado tan preocupante? Quieto, fijo, apenas respirando, y de repente, saltó con una sonrisa. Maravillosa idea la que se había formado en su cabeza rizada. Fuera de sí, abstraído totalmente, era un endemoniado recolector de piedras y trozos de hojas que podía usar como sogas. Como un ergúmeno, se le veía agarrando, examinando, calculando, modificando ramas y piedras. El sudor escurría de su frente pues el sol estaba contemplando atentamente la escena. La piel anaranjada y sudorosa hacía contraste con el hermoso verde del público, los árboles. «Ah», dijo mientras secaba su sudor de la frente. La hoja vio con temor cómo el hombre contemplaba un incomprensible y dudoso sistema de poleas. Se preguntaba si algo podría salir mal. En la mente del hombre se fijó una idea que no podía dejar de cumplir sino como un maníaco, Empezó a tirar de una cuerda activando las poleas, lentamente, con gran esfuerzo, manos sudorosas, el pelo embarrado en la frente, la zona más amplia de la hoja, es decir, donde está el tallo, se levantaba. La soga le quemaba las manos, los músculos le temblaban, ya no podía más. Apretó los dientes, enrolló la soga en su mano, respiró, miró en lo profundo al sol. Con brazos venosos, enrojecidos, temblando por su increíble cansancio muscular, el cuello tenso, a punto de sudar la sangre. La zona ancha de la hoja se dobló formando un techo. El hombre, con lo último de sí, amarró la soga a la punta y se tiró, satisfecho. Bueno, este cuento lo escribí yo y está compilado en mi libro Cuentos de Senil Vanguardia. En la descripción del video está el link por si quieres comprar. Son 19 cuentos en total y ahí puedes acceder a... A mi libro. Si tú, al igual que yo, estás interesado en escribir, puedes ir al vídeo donde hablo de cómo escribir un cuento. Lo voy a dejar aquí arriba para que accedas a él. Bien, si te gustó este vídeo dale manita arriba y suscríbete al canal.